Ya La chica poner dos pequeñitos y vale bien, senta, bien Ay, qué chuli. Muy bien, taco. ¿Dónde va? Vale, vale Cuida, Yuta, que te me con la cámara Es que lo coge al aire y todo, ¿eh? Master, Taco, estás muy... Master, pero Frisbee. ¡Oye, Taco! ¡Taco coge el Prisby viene corriendo! ¡Ahorrame lo aquí! No, me quiero levantar Descansa <risa> ¿Has visto eso? <risa> taco se respira que lo en la sombra taco a